una resolución. ¿Y eso la regula? venta ¿Señor? ¿Eso sí, regula? Sí, sí, bueno, claro, sí, en claro. este momento reguló. Yo no sé ahora. Claro y si ahora está regulando uh -huh. en vez de regular. Yo creo que es esa. Ok. Entonces, en el 14, el, el Indotel eh, reguló la venta eh, prohibiendo, ¿verdad? La sí. venta de los chips a granel, digamos, en las calles y eso. Pero resulta que yo particularmente tengo la experiencia que cuando me muevo en la ciudad hay un joven muy simpático y muy conocido por todos, <ríe> todos nosotros que en toda la esquina está ofertándole a todo el mundo <ríe> los, los, los chips ahora. y hace, bueno, el día de la Virgen de la Mercedes yo cogí para, para Naranjo Dulce y me paro en un colmado en Naranjo Dulce y encuentro que en el colmado tiene una vitrina exhibiendo chips de una de las compañías de teléfono dominicano la pregunta mía es esto tiene un gran problema. Eso de, de, re, significa un gran problema. Quizás mucha gente dice, bueno, ¿y qué Miren, desde el punto de vista de la investigación, cuando, cuando ocurre un hecho, lo primero que se acude es a un rastreo telefónico. Apareció un cadáver, no se sabe quién lo mató, pero bueno, eh, vamos a ver quién es, cuál era su teléfono, cuál fue la última llamada que hizo. Y entonces el Ministerio Público accesa a un sistema de información que se llama Sistema de Información Criminal, SIT, y hay un sistema que está conectado con la DGI, con la cédula, con las compañías, bueno, con todas las instituciones que guardan información, está conectado el CIT, que cada día ha ido mejorando. Eso hay que reconocérselo al procurador actual, que le redondeó todo el sistema de investigación del sí y por ahí uno busca un rastreo de llamadas bueno, que ha redondeado tanto que tiene la mayor intervención telefónica que haya habido antes sin ningún sí, tipo de orden sí sí bueno está bien pero tú sabes que eso <ríe> no le sirve para nada eso lo hacen todos los estados balaguer lo hacía balaguer tenía a un tipo que se subía a los palo de luz. cómo se llamaba sí, pero que entendemos, yo Maya Medina que, lo tiene tiempo de balaguer y ahora no son los no, mismos ahora, ahora pues como 30, tienen... 30, <ríe> pero bueno <ríe> yo Medina lo sí, tiene yo Medina lo tiene Apro, que sí? Sí, que sí, yo? Sí, sí. Pues bien, entonces el problema es ese. Nosotros tenemos un gran problema eh, con, con eso porque... Eso se presta mucho para el chantaje Se presta sí. mucho para la extorsión Se presta mucho para las amenazas sí. Para muchas sí. cosas sí, sí. Porque tú le pones un chip que te cuesta 50 pesos Llama a una persona, le dice Lo que sea, luego, hace cualquier negocio Exacto, una transacción De narcotráfico y le quita el chip Y lo bota, lo único que queda Lo único que queda es El email del teléfono, sí. pero para eso Tú tienes que ir a la compañía Que te diga cuál fue el email del, del teléfono Que llamó y luego conseguir el teléfono físicamente para comparar, y eso es prácticamente imposible en muchos casos porque tú puedes votar el teléfono. Sí. Entonces, yo pienso que el problema, un, un problema que nosotros tenemos como sociedad, es que no le damos seguimiento a las cosas, y el Ministerio Público tiene una falla estructural y es que no tiene un mecanismo, un sistema de persecución, unas políticas de persecución que permitan ir resolviendo esas pequeñas dificultades para lograr una investigación más eficiente y rápida sobre todo.